Esta actividad de extensión, ya me, me avisan que estamos en vivo también de, desde la página de la universidad. Entonces, vamos a iniciar este, esta actividad, cuyo tema les estaba mencionando es Mujer, Paz y Seguridad. La disertante de, que nos acompaña el día de hoy es la doctora Carolina Ramírez Herrera, es consultora internacional en políticas públicas de seguridad, también es especialista en derechos humanos y derecho internacional. Vuelvo a recalcar que todas las personas que quieren realizar sus preguntas o consultas tienen habilitado el chat a modo de que vayan escribiendo y al culminar la disertación y la ponencia de nuestra disertante voy a proceder a leer para que puedan ser respondidas. Eh, también comentar que está con nosotros la abogada Alba González, también nos acompaña. Ella es docente de la Universidad Americana en el área, eh, en la asignatura de Derecho Procesal Penal 2. así que también están los alumnos de la Universidad Americana de Paraguay y también veo que están los alumnos de la doctora, así que sin más que agregar, eh, le cedo la palabra, doctora, y ya iniciamos esta actividad. Gracias, gracias querida Belén. Eh, gracias por, por acogernos en este espacio que ustedes tienen para intercambiar impresiones con los alumnos y que podamos hoy conversar un poquitito y ver cómo está el tema de mujer, paz y seguridad en la región. Así que quiero agradecer a, a las autoridades de la, de la Universidad Americana del Paraguay por esta invitación a colaborar con esta conferencia que es más bien un conversatorio aquí entre profesores y, y alumnos y de manera muy particular a la Facultad de Derecho y por supuesto por intermedio a mi queridísima colega y amiga Alba González. Eh, las dos eh, hemos tenido la suerte de ser egresadas del Centro Perry de Estudios Hemisféricos para la Defensa en Washington y bueno, es, formamos parte de esta red y de hecho aprovechamos también para saludar a algunos de nuestros colegas que han tenido la cortesía de conectarse desde diferentes partes del hemisferio. Saludo, Alba, también a tus alumnos que estarán compartiendo con nosotros hoy y por supuesto también a mis alumnos de las diferentes escuelas, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de la República Dominicana. Y de manera muy especial, a cadetes que están cursando ¿verdad? en la academia eh, para cadetes de la policía y bueno tengo entendido que incluso hay un grupo de esos alumnos ahí que están en un aula compartiendo con nosotros esta noche así que un saludo especial para ellos y para todos los demás alumnos para que no se me vayan a poner celosos entonces quisiera saber Belén si ya tengo habilitada la opción de poder compartir mi pantalla porque he preparado una presentación, ah, creo que sí, vamos a ver. Carolina, si ¿sí me permitís unas palabras eh, antes de que comiencen, mientras este, haces la, eh, la incorporación de tus diapositivas, yo quiero comentarles a usted, más de dar la bienvenida a Carolina y agradecerle su tiempo y sus conocimientos, comentarles a, a nuestros alumnos de aquí en Paraguay, eh, qué es lo que está haciendo la doctora Carolina, ella es una consultora internacional en políticas públicas de seguridad. Eh, tiene una especialización en derechos humanos y en derecho internacional humanitario. Tiene un doctorado en seguridad internacional eh, realizado en el Instituto Universitario Gutiérrez, Mellado en el España. Ella es la primera mujer dominicana egresada al Colegio Interamericano de Defensa de la OEA en Washington, y este, hace, hace mucho tiempo, eh, a partir más o menos del 2010, imparte ella este, la docencia en los distintos este, institutos superiores de enseñanza de defensa eh, del Ministerio de Defensa, ya sea de la Policía Nacional y del Ejército en República Dominicana y también en otros países. Eh, para nosotros, yo, yo soy este, compañera de Carolina y es un orgullo para nosotros, este, Carolina, con la preparación y la capacidad que tiene que nos esté dando un espacio de su tiempo y pueda compartir con nosotros los conocimientos que tiene. Ya voy a dejarles con ella un cordial saludo a todos los que nos están escuchando eh, fuera de nuestro país, entonces un saludo desde Paraguay a todos, entonces sí, ahora Carolina, dejo a tu cargo esta charla. Gracias, gracias, eh, mi querida Alba, por esa cariñosa eh, introducción con tus con tus alumnos. Eh, no se sorprendan de cualquier eh, cosa que diga Alba, es que ella es una de mis fans favoritas. O sea, ella, es, sí. ella se ha <ríe> totalmente. Ella se ha acreditado como sí. fan. Entonces y ella también tiene un, un espacio muy bonito en, en mi corazón, goza de mis afectos. También Alba es una mujer brillante que ha hecho una trayectoria muy interesante en el sector justicia, en el sector de derechos humanos y compartimos varias pasiones. Una de ellas es los temas de, de seguridad y derechos humanos y otra pasión es la enseñanza, la oportunidad, la bendición de poder Compartir con otros y dar por gracias lo que por gracias hemos eh, recibido, que es el, el conocimiento. Y ahora no vaya a ser cosa que nos pongamos, ¿verdad? Muy emotivos. <risa> Vamos ahora a compartir um, la pantalla. Acá está mi presentación. Déjame ver si puedo. Perfecto. Uh, esto es lo que estaré compartiendo con ustedes hoy. Vamos a estar hablando de cómo han estado viendo los países eh, las políticas de seguridad eh, y las políticas y estrategias y acciones que se desarrollan para eh, promover las oportunidades para la mujer en temas de paz y seguridad. Estoy ubicando acá mi diapositiva para no tener ninguna interrupción. Entonces, el tema de hoy vamos a hablar básicamente de eso, de cuál es la agenda en la región que es dictada naturalmente por, por Naciones Unidas que ha estado promoviendo a través de ONU Mujer, la agenda en los países latinoamericanos de paz y seguridad. Y todo esto a propósito de que se cumplen 20 años ya que ha iniciado esta agenda con una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que les voy a comentar más adelante. Entonces, la, el contenido que les propongo en este rato, eh, bueno, la dinámica que he querido co implementar con ustedes es que voy a estar teniendo esta presentación formal para que podamos tener una vista rápida y panorama, panorámica de cómo está la situación en los países de la región en los temas de mujer, paz y seguridad. Luego, quizás entonces ya pasará a una parte interactiva en el que podamos escuchar sus impresiones, sus inquietudes, eh, si tienen alguna consulta o quieren compartirnos alguna información de cómo está la situación en sus países y así enriquecer este compartir el debate, pues ese será el momento eh, propicio para eso. Entonces, mientras tanto, en esta parte formal, pues les propongo este contenido. Vamos a hablar en la primera parte de qué es la Agenda Mujer, Paz y Seguridad, o mejor conocida como w, WPS por sus siglas en inglés. ¿Qué es el informe WIS? ¿Cómo quedamos? ¿Cómo quedó República Dominicana? ¿Cómo quedaron nuestros hermanos del Paraguay? En el informe país que se rinde de cada uno de los, de los, de los países de la región con relación a los programas de Mujeres, Paz y Seguridad. Y les voy a compartir cómo está República Dominicana, las cosas que estamos haciendo, los desafíos que tenemos y las oportunidades hacia el futuro en temas de equidad de género y mujer, paz y seguridad en cada una de nuestras instituciones uniformadas. Entonces, como les decía hace unos segunditos, la agenda Mujer, Paz y Seguridad surge a partir de una resolución que es la 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el año 2010, en el año 2020 cumplíamos los 20 años y a propósito de eso entonces una organización internacional, la Organización Internacional de Mujeres en Temas de Seguridad quiso hacer entonces una investigación para ver qué tanto hemos cumplido los países y qué tanto nos falta o cuáles son los principales desafíos en estos temas. Pero esta agenda, tanto de la resolución 1325 como de muchas otras más complementarias que han surgido, propone dos elementos principales, tiene dos principios principales. Uno es la integración de la perspectiva de género para la efectividad de las actividades de las Fuerzas Armadas y de la policía. Y por otro lado, Insiste en recordarle a los países la importancia de incrementar la participación de las mujeres en las fuerzas de seguridad, tanto en la policía como en los cuerpos eh, militares. Esta es la portada digital del informe que salió, que se llama eh, Aumentando la Seguridad, aunque la versión que le pusieron en español es Aumentar la Seguridad. Participación de la Mujer en las Fuerzas de Seguridad en América Latina y el Caribe. El propósito de esta publicación, de este reporte, este informe, es determinar en qué medida se ha integrado la Agenda Mujer, Paz y Seguridad y evalúa, a, con participación de actores nacionales, 14 países de América Latina y el Caribe que tenían información disponible y que podían probar ¿Cuánto han implementado las políticas, estrategias y acciones en sus países con relación a este tema? Entonces, y claro, por supuesto, la República Dominicana y la República del Paraguay formamos parte de los 14 países que teníamos evidencia de que habíamos estado implementando estas políticas y acciones. Básicamente, el informe medía... Tres elementos principales. Por un lado, el nivel de compromiso del país, la voluntad política en temas de igualdad de género y en la agenda de mujer, paz y seguridad. ¿Cómo eso se traduce en la práctica? No solo en la declaración, porque en nuestros países, en especial los países latinoamericanos, a veces tenemos una normativa bastante estricta, bastante completa, muy amplia, sin embargo, en los procesos de realización e implementación se va diluyendo y al final, a veces no tenemos claro lo, claros los mecanismos de monitoreo y evaluación para determinar qué tanto hemos avanzado. Aquí quiero hacer una pausa en el punto uno con relación al nivel de compromiso político con estos dos elementos. Por un lado, la igualdad de género y por otro lado, la agenda Mujer, Paz y Seguridad porque muchos de nuestros países han trabajado el tema de prevención de la violencia de género. Y de hecho hemos avanzado muchísimo en la región en esos temas. Todavía nos falta por seguir avanzando, ¿verdad que sí? Y reducir quizás los abusos contra mujeres, la trata de personas, los feminicidios. Pero hemos de todos modos ido avanzando. Pero esa es una cara de la moneda. Y la otra cara de la moneda es la que se analiza en este estudio, que es igual en el tema de igualdad de género, pero qué tantas oportunidades tienen las mujeres, al igual que los hombres, para formar parte de las instituciones uniformadas y asimismo ellas ser entes de paz y de seguridad. ¿Qué tantas oportunidades tienen para desarrollarse en las filas eh, policiales y militares, igual que los hombres? Esta investigación básicamente trabaja esa cara de la moneda, de los desafíos que tienen los países para crear condiciones para el desarrollo integral, el desarrollo pleno de la mujer en temas de, de fuerzas uniformadas, fuerzas de seguridad eh, pública. La otra parte de lo que tiene que ver con violencia de género, y, y violencia contra la mujer, pues está abordada en otros eh, eh, informes, pero la razón de ser de este no era eso, era ver la otra cara de la moneda donde la mujer es un actor clave para garantizar la paz y la seguridad. Por eso quise hacer este acápite porque es muy posible que quizás a algunos de los alumnos les surgiera la inquietud de por qué no estábamos hablando de la situación de violencia de género en los países, sino que nos estamos concentrando básicamente en la parte de la participación de la mujer en temas de paz y seguridad. Entonces ahí les compartí una tabla de cuál fue la calificación que obtuvimos en los 14 países participantes en el caso de República Dominicana, las evidencias con relación a la importancia nacional que se le da y a la voluntad política al año 2020, nosotros obtuvimos un 63% y nuestros hermanos del Paraguay obtuvieron un 67%. En la parte de la implementación, las políticas y las prácticas para eh, lograr estos objetivos, Paraguay tiene un 68 y República Dominicana obtuvo un 58. Con relación a los mecanismos de monitoreo para el reporte y evaluación, República Dominicana tuvo un 48 para una calificación total de un 58 y Paraguay tuvo un 44, pero le dio un promedio de un 66 porque tenía mejor calificación en los dos bloques anteriores. Eh, solo para que sirva de referencia el promedio regional con relación a la importancia de la voluntad política es un 68, por lo tanto, tanto República Dominicana como Paraguay estuvimos cerca del promedio. El promedio con relación a la, cómo se lleva a la práctica eh, todas estas iniciativas es un 64. Y en cuanto a reporte y monitoreo, casi la mayoría de los países tenemos eh, dificultades ahí. El promedio es un 57.70, con la gran excepción de Costa Rica, que tiene uno de los sistemas de monitoreo y evaluación en estos temas más efectivos. El pro, en promedio, la institución que sacó la mayor, la, el país que sacó la mayor calificación es Argentina, que ha logrado avanzar bastante en el tema de las oportunidades para las mujeres en temas de paz y seguridad. Y de hecho, Argentina ha tenido una participación muy activa, ha tenido personal femenino, desplegado en misiones de paz en, en el exterior, como algunos de nuestros países también. Bueno, eh, por supuesto, pero el, eh, Argentina se ha destacado en esa parte. Bueno, los equipos de los países que colaboraron en la recopilación de la información eran miembros activos y retirados, tanto de la Policía Nacional como del Ejército y las otras instituciones eh, armadas, tanto la Armada o Marina de Guerra, dependiendo... El, el, el país y la fuerza aérea. Participamos también académicos, funcionarios gubernamentales, formuladores de políticas y miembros también de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales desplegadas en cada uno de esos países. Del Paraguay, entre las personas que participaron está María Gloria Baez Recalde y hay algunas más que quizás ustedes puedan identificar ahí si, si la, la, la diapositiva se lo permite. Los que están en color púrpura fueron los participantes de eh, República Dominicana. Y yo tuve la, la suerte de poder participar en este equipo evaluador que recopiló la información de cómo está en el país para poder eh, aportar los datos y, y conseguir la mayor calificación posible. En el caso de la República Dominicana tuvimos personal eh, del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, en el caso de la Policía Nacional incluso participó del equipo el actual director de planificación y desarrollo de la Policía Nacional, fue el oficial de más alta graduación que participó en los eh, programas de, de investigación, fue la, la Policía Nacional y en, tuvimos también un coronel de la Fuerza Aérea, tuvimos personal de la Armada y del Ministerio de Relaciones Exteriores. En, en el caso de la Comisión de República Dominicana. Para no aburrirles mucho con esta parte, sí quiero decirles que la evaluación eh, regional general, en sentido general, pues en voluntad política el promedio fue un 68, en política y práctica un 64, y en la parte de medios y mecanismos de evaluación un 58. Ahí debemos fortalecer. Entonces, pero realmente al final los resultados colectivos de esta investigación arrojaron que los principios de igualdad de género y la agenda WPS o la agenda Mujer, Paz y Seguridad en los países eh, de manera combinada se puede decir que tenemos un, un desarrollo robusto y bueno, como les dije, tuvimos una presentación, una puntuación promedio de un 64. Estamos por encima de la media, pero yo creo que todavía tenemos una gran oportunidad de seguir avanzando. Ya la evaluación por bloques, puedo decirles que de los 14 países examinados, habían cuatro que estaban por encima del promedio, ya les comenté, entre ellos Argentina, Chile, Costa Rica, que tuvo el 100% en el monitoreo, y Uruguay. Habían otros países que les falta avanzar un poco más, porque estaban por debajo del promedio, son seis países, y hay cuatro países que que están cercanos al promedio, entre los que, gracias a Dios, República Dominicana y Paraguay estamos. Entonces, uh, hay algo muy interesante que arrojó este informe, y es que hasta ahora, en algunos casos, hemos tenido un enfoque erróneo con relación a la Agenda Mujer Paz y Seguridad. ¿Por qué? Porque la transversalización del género y la integración de la agenda en nuestras fuerzas militares y policiales es más que simplemente agregar mujeres. O sea, la mayoría de nuestros países de la región ya han abierto sus escuelas, sus academias, para que personal femenino pueda ingresar y pueda desarrollarse dentro de la institución. Pero el simple hecho de que tengo un mayor número de mujeres participando en las filas no necesariamente significa que se dan las condiciones para un desarrollo profesional dentro de nuestras eh, instituciones. Todavía se falta en la integración de una perspectiva de género en las operaciones y abordar también el tema de las normas y los estereotipos de género que, y las culturas institucionales y subculturas que hay en nuestras instituciones, en el que, por ejemplo, algunas labores de apoyo, de colaboración administrativa, pues desde la Primera Guerra Mundial, esas fueron eh, funciones que se le delegaron a, a personal femenino, que asistía en enfermería, en limpieza, en, en áreas administrativas. Y todavía hay en algunas de nuestras instituciones que el personal femenino se le deja esas. Claro, hay en otros, como en el caso, por ejemplo, de la República Dominicana, en el que tenemos francotiradoras, el que tenemos pilotos, el que tenemos eh, eh, manejadores de eh, equipos de aeronavegación no tripulados. Pero la cantidad de personal femenino que tenemos en esas áreas especializadas, muy técnicas en, en temas operacionales, es muy bajito todavía el porcentaje, al grado que tenemos que felicitar y saludar y destacar cuando tenemos eh, la primera mujer comandando o la primera mujer eh, en un avión de, de, de combate o en helicóptero de rescate, cuando eh, debería ser más común de lo que es ahora en, en nuestros países. Entonces, en ese sentido... Eso eh, todavía hace falta. Este informe llama la atención sobre el hecho de que, bueno, queremos un cambio con relación a esta situación, sin embargo, para que este cambio pueda realizarse debemos contar con un liderazgo fuerte pero desde la cima y una atención continua y sistemática en todos los niveles de las organizaciones. Para eso naturalmente habrá que contar con la voluntad política y la voluntad del liderazgo de cada una de nuestras instituciones, pero también cada uno de nosotros en nuestra área de acción, en nuestra eh, jurisdicción, en el área bajo nuestra responsabilidad. Debemos empezar a identificar esas posibles barreras que limitan el desarrollo, no solo de las mujeres, sino también de los hombres. ¿Qué tantas oportunidades estamos dando En el caso particular de la República Dominicana, y supongo que es muy posible que suceda también en el Paraguay, muchas de las mujeres que, eh, que forman parte de las Fuerzas Armadas, y de manera muy particular, un caso que he conocido sido muy de cerca, que es el de nuestra Policía Nacional. Las eh, mujeres, a, además de las mujeres policías, en el caso de la República Dominicana, un alto porcentaje de ellas son jefas de hogares. Entonces, esas eh, mujeres policías, además de ser proveedoras del sustento, al igual que los hombres, que también los hombres policías en la República Dominicana, un alto porcentaje de ellos son jefes de hogar, pero en el caso de, la, de las mujeres, además de ser eh, eh, proveedoras, tienen el rol de cuidadora. Entonces casi siempre están al cuidado de sus hijos y les resulta muy difícil, por ejemplo, trasladarse a áreas distantes o ser desplazadas en otros lugares, aunque en la mayoría de los casos lo hacen, pero les presenta dificultad con el tema de quién atenderá a los niños, o incluso a veces hasta sus familiares mayores que están bajo su responsabilidad, porque además de ser proveedoras y jefes de hogar, también tienen el rol de cuidadoras. Entonces, en ese sentido, nuestras instituciones deben diseñar políticas que den facilidades de manera que el personal, tanto femenino como masculino, cuando tenga que trasladarse a largas distancias para prestar su servicio, pueda tener entonces las condiciones básicas necesarias de manera que pueda, por ejemplo, irse acompañado de su familia en caso de que sea eh, necesario. Y ese tipo de cosas pudiesen ser cubiertas por nuestras instituciones. Esas son políticas, por ejemplo, que pueden ser implementadas, pero para eso naturalmente se va a necesitar una participación muy activa y efectiva del liderazgo, no solo el liderazgo institucional, sino también el liderazgo político. Y por supuesto se necesitan recursos. Y la asignación de recursos se hace desde el poder político, tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo a través de la asignación en el, congre en el, en el Congreso de la asignación del presupuesto nacional. Con relación a la parte de voluntad política, el informe arrojó que la medida más importante que han adoptado los países en los planes, son los planes nacionales, ¿verdad? Y con relación a estos planes nacionales, de los 14 países evaluados, solo cinco países han desarrollado su plan de acción nacional. El plan de acción nacional es como el país dice que va a implementar cada uno de esos principios de la Agenda de Mujer, Paz y Seguridad. Hay cinco países que lo tienen en proceso y en la mayoría de los países, y eso sí es bueno destacar, la agenda de Mujer, Paz y Seguridad se contempla como parte de los compromisos externos y sobre todo en las operaciones de paz de Naciones Unidas, de las que les comentaba. Sin embargo, hay algunos países que entienden que los temas de Mujer, Paz y Seguridad hay que prestarle más atención cuando... Estamos trabajando temas vinculados a conflictos armados. Sin embargo, hay países como Argentina, que tiene la mejor calificación en esta evaluación, que ya han integrado estos desafíos y han crecido un poco más. Han pasado de la parte de desarrollo y de mujer, paz y seguridad a integrar elementos de seguridad humana, como por ejemplo el caso de la trata de personas y los derechos de los eh, eh, refugiados. Y en estas dos áreas especial la participación de, de personal femenino en las labores de investigación es incluso mayor en algunos casos que el masculino y naturalmente tiene que ver también con algunas habilidades blandas que, tienen las, eh, que tenemos las mujeres que pueden ser muy útiles a la hora de desarrollar alguna investigación. En la parte de institucionalización, cómo llevamos de la política a la práctica, eh, en los planes de acción en nacional son mucho más efectivos cuando van acompañados de otros elementos. Pero sin embargo, en el caso de los países evaluados, una cosa que destacó es que la mayoría de los países carecen de planes de implementación específicos con metas y recursos claramente definidos para la eh, implementación. En el caso de la República Dominicana, de los cuatro cuerpos que fueron eh, evaluados en esta investigación estuvieron los tres cuerpos militares que dependen de, bueno, que componen nuestras Fuerzas Armadas y que dependen del Ministerio de Defensa, en el caso de la República Dominicana, es el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de la República Dominicana, y el cuarto cuerpo evaluado fue la policía nacional, que en el caso dominicano es una dependencia del Ministerio de Interior y Policía, que en algunos países se conoce como Ministerio del Interior o el Ministerio de Seguridad Pública o de Seguridad Interior. Y en el caso específico de la policía. La policía fue la institución que obtuvo mayor calificación en ese acápite porque pudo demostrar con documentos que tenía en el plan operativo anual de la Policía Nacional disponible una cantidad de recursos que se habían asignado para el tema de equidad de género, desarrollo y fortalecer la institución en función de los principios de la Agenda ONU-Mujer o la Agenda Mujer, Paz y Seguridad. En el caso de, bueno, con relación a los demás países de la región, en otro punto, las mujeres siguen siendo infrarrepresentadas, tanto en el ejército como en la policía. Es bueno destacar que como este informe es uh, regional, cuando habla de ejército realmente se refiere a las fuerzas armadas. Recuerden que hay países que tenemos los tres cuerpos separados y hay en otros que están eh, junto como fuerzas de una sola institución entonces eh, y hay menos mujeres que alcanzan rangos superiores en el caso de la república dominicana la situación también es eh, similar nosotros en las fuerzas armadas tenemos un 15 de personal femenino estamos por encima de muchos países de la región que tienen un menor porcentaje y en el caso de la policía nacional tenemos un 16% y se demostró que es la institución donde hay, en el momento demostrable, mayores condiciones de desarrollo para el personal eh, femenino. Eh, y mí, algo también sucede en el caso de la República Dominicana y es eh, que eh, un Bajo porcentaje de mujeres alcanzan rangos superiores. Ya les dije que en las instituciones armadas tenemos un 16% de personal femenino y en, en las instituciones militares, y un, un, un 15% en las militares y un 16% en la policía. Sin embargo, de los oficiales eh, superiores eh, y oficiales generales, el porcentaje que tenemos en las instituciones ronda entre un... 3% en el caso de los oficiales generales y un 6% en el caso de los oficiales eh, superiores. Sin embargo, seguimos avanzando en todas nuestras fuerzas. Hemos tenido mujeres que han alcanzado la, la más alta eh, graduación o el más alto grado eh, jerárquico en las instituciones, eh, el, que es el, rango de, el, el grado de general. Y actualmente, en el caso de la Policía Nacional, la segunda posición más importante, que es la subdirección general de la Policía Nacional, está actualmente siendo desempeñada por una valiosísima eh, femenina y es la general Teresa eh, Martínez. Entonces en el caso de República Dominicana vamos avanzando, sin embargo todavía podemos avanzar un poco, eh, un poco más. Muchas fuerzas de seguridad tienen políticas que excluyen o limitan o imponen topes de participación de la mujer tanto en la policía como en las fuerzas armadas. En el caso de República Dominicana no hay limitación con relación a la cantidad de personal, sin embargo, como les decía, todavía hay algunas dificultades para facilitar que mayor porcentaje de personal femenino alcance esos eh, rangos. Pocos países tienen estrategias de reclutamiento bien definidas para atraer, para hacer atractivas las fuerzas de seguridad. A las mujeres. Hay algunas que dan incentivos especiales. En el caso de República Dominicana, tenemos eh, algunos beneficios laborales conquistados: permiso de maternidad, permiso de lactancia, un bono especial para el tema de las madres, ¿verdad? Que están eh, lactando y algunos otros beneficios. Y también, por supuesto, eh, beneficios que mejoran las condiciones de vida para nuestros agentes eh, tanto y nuestros soldados eh, como mejorar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la seguridad social y el sistema de salud. De hecho, en la última gestión gubernamental se ha mejorado bastante toda la parte de la cobertura social y hay todo un programa escalonado para mejorar incluso las condiciones salariales. Ya ha habido un aumento y está programado que durante la gestión de gobierno pues habrán otros aumentos salariales y otras mejoras y condiciones. Porque todos nuestros países debemos seguir haciendo atractivas las, las, el servicio policial o militar para que podamos atraer los mejores talentos de la nación para servir a la patria. En la parte de institucionalidad y, y, y, e institucionalización de estas políticas a la práctica, se evidenció que algunos de los países no tienen un programa de prevención del acoso y el abuso sexual en las instituciones, y esto es eh, fundamental. Yo tuve la oportunidad de ir a tomar un entrenamiento, bueno, cuando estaba presentando una de, mis fa de las fases de mi tesis doctoral, de mi doctorado en seguridad internacional, eh, que pues eh, tuve la oportunidad de cursarlo en el Instituto General Gutiérrez Mellado, en España, aproveché ese tiempo y fui a hacer un curso especializado en defensa policial militar y una de las instructoras, eh, bueno, Nuria, que todavía seguimos en contacto. A mí me llamó mucho la atención porque ella era la comandante del Departamento de Prevención del Acoso y el Abuso Sexual en España, en el ejército, y su oficina recibía denuncias no solo de mujeres, sino también de hombres que podrían haber sido eh, víctimas de acoso o abuso sexual en su eh, dependencia, en su prestación de, de servicio, pero ellos tienen un área específica con relación a eso. Bueno, en la fase del conversatorio, Alba o alguien de, del Paraguay, si tiene conocimiento de que ustedes tengan esas oficinas establecidas, pues me gustaría que intercambiáramos impresiones al respecto. Y con relación a la parte del conocimiento sobre la agenda de Mujer, Paz y Seguridad, en nuestros países sigue siendo limitado. De hecho, es muy posible que algunos de los que están conectados hoy acá en este espacio de, de, de, de conversación que tenemos, sea la primera vez que hayan escuchado hablar de la Agenda Mujer, Paz y Seguridad, o hayan dicho, bueno, pero ¿y para qué prepararon una conferencia sobre este tema? Y sin embargo, uh, es extremadamente necesario que sensibilicemos con relación a estos temas, porque muchos de los que están en la audiencia tanto del personal policial, el personal militar y el personal incluso de la clase civil, mañana es muy posible que serán tomadores de decisión y estarán en posición clave. Entonces es sumamente importante que iniciativas como esta que tiene la Facultad de Derecho de la Universidad Americana se sigan multiplicando para socializar estos temas tan importantes en materia de oportunidades para el desarrollo en los temas de paz y seguridad. En la parte de monitoreo y evaluación eh, se ha establecido que el seguimiento y la presentación de informes son fundamentales para poder identificar el progreso, para saber dónde estábamos, qué hemos hecho y que nos falta por completar y las prácticas de seguimiento y evaluación deben ser integrales y es muy importante que demos oportunidad de participación a las organizaciones de la sociedad civil y a los sectores del sector privado eh, organizado porque incluso ante un posible cambio de gobierno ellos pueden ayudar a, a que quede la memoria histórica y pueden seguir apoyando en el proceso de continuidad de estas eh, iniciativas lamentablemente pocos países de la región cuentan con mecanismos sólidos de seguimiento y evaluación que involucren a la sociedad civil y hay una falta en los datos desglosados por sexo tanto en las fuerzas armadas como en la policía nacional y en los casos que hay que en el caso por ejemplo de la república dominicana están bastante delimitados, no siempre se, se publican o no se publican con la frecuencia debida Y algo que sucedió, que bueno, es del otro lado, eh, no necesariamente es parte de esta conversación, pero es bueno eh, recogerlo, especialmente durante el año 2020, en el que muchos de nuestros países eh, tuvieron disposiciones especiales de restricción del tránsito, tuvieron toque de queda y personas fueron detenidas Muchos de los reportes policiales que establecían la cantidad de detenidos por noche, 50, 200, 1000, dependerá la, la población y la situación del país, solamente publicaban 100 detenidos, 2000 detenidos, 50 detenidos, pero no decían de estos detenidos, 48 son hombres y 2 son mujeres, o 60 son hombres y 24 mujeres. Y es importante que se pueda visibilizar, el caso de el, la diferencia, la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres en cada una de las eh, intervenciones. Ya finalmente, en esta parte, las recomendaciones principales que dio este informe eh, sobre las acciones nacionales que hay que implementar es que las agencias gubernamentales, tanto las fuerzas policiales como militares, deben desarrollar planes de implementación con objetivos muy claros, no solo de una manera genérica como pasa en la mayoría de los países y poner, bueno, tomando en cuenta una política de género o una transversalización del género, en la mayoría de nuestros países la normativa dice sin discriminación alguna por sexo, género, preferencia religiosa, eh, orientación sexual, tal cual, pero eso es muy genérico. En el tema de los planes hay que decir, bueno, vamos a garantizar que un 10% de los, del nuevo ingreso sea de personal femenino o que tengan oportunidad de especializarse en tal área en la que no estaban o dar oportunidades de de tal o cual manera, o sea, especificarlo bastante claro y la manera de medir también cómo vamos a determinar qué tanto hemos avanzado. Los gobiernos, y aquí el sector político debe respaldar verdad, su compromiso hacia los planes de acción eh, nacional disponiendo de los recursos necesarios porque todo esto es muy interesante y quizás habrá algún comandante o algún director que quiera implementarlos, pero si le, no se les dota de los recursos del personal los recursos financieros, tecnológicos, logísticos, no hay manera de implementarlo ni de garantizar su seguimiento. Otras recomendaciones es que los congresos deben participar activamente en este desarrollo de los planes de acción nacional y es una recomendación que incluso yo les doy porque cuando involucramos a nuestros congresistas, a los legisladores, en estas iniciativas y los sensibilizamos a la hora de requerir que ellos nos aprueben presupuestos eh, para estos temas, entonces es mucho más eh, fácil. En la parte que tiene que ver con el Poder Ejecutivo, la recomendación ha sido que debemos exigir al Poder Ejecutivo que con cierta regularidad se actualicen los planes de acción nacional, ya sea anual, cada dos años, cada cuatro años, pero que haya una regularidad, que se implementen los mecanismos de seguimiento y que sean transparentes, como les decía antes, con participación de miembros de la uh, sociedad civil, porque ellos son fundamentales para garantizar la transparencia y también compartirnos de, de su experiencia en la implementación efectiva de eh, acciones. La, a nivel internacional, las recomendaciones fueron, bueno, que eh, es interesante ver cómo existe gran experiencia en América Latina con relación a estos temas, pero que debería capitalizarse para el bien de toda la región, porque tuvimos países como, por ejemplo, Costa Rica, que tiene un 100% de mecanismos de evaluación, sin embargo, los demás países del sica tenemos un porcentaje mucho menor. Entonces, hay que aprovechar esas eh, capacidades, porque... Hay un, un, el intercambio y el aprendizaje es, es desigual y no hay sistematización y en ese sentido pues debemos esforzarnos y estos espacios de eh, colaboración internacional sirven precisamente para eso. La recomendación a la región fue de crear un centro de excelencia para eh, las fuerzas militares y policiales y por supuesto el sector académico para apoyar a la integración de la agenda. ¿Quién sabe si luego tenemos un centro de excelencia de colaboración entre República Dominicana y el Paraguay desde, desde el área académica un centro de pensamiento? ¿Es posible? Estos son los cuatro puntos o los cuatro pilares que deberían regir esos centros regionales en materia de investigación, aportar y facilitar eh, colaboración eh, nacional e internacional. Y también, pues, eh, en, en compartir lecciones aprendidas en el tema de educación y capacitación, facilitar el desarrollo y la socialización eh, de capacitación en estos temas. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, convocar a las partes interesadas y que haya también soporte técnico para que los países que no pueden avanzar, pues, puedan con colaboración de otros países eh, eh, cumplir sus objetivos. La evaluación general... República Dominicana, con relación a los resultados de este informe de la Organización Internacional de Mujeres en Temas de eh, Seguridad en el 2020, es que en República Dominicana hay un fuerte compromiso con los principios de igualdad de género y eso se puede ver en los documentos, las políticas y las oficinas que apoyan la, la inclusión. Sin embargo, en la parte de implementación de acciones todavía es desigual. Vemos que, por ejemplo, la policía ha avanzado un poco más y nuestras fuerzas armadas todavía tienen algunos eh, eh, desafíos. El número de mujeres que forman parte de nuestras fuerzas de seguridad y de defensa sigue siendo bajo, aunque, como les dije, tenemos un 15 y un 16 por ciento que está por encima de de la media de la mayoría de los países de la región. Sin embargo, un pequeñito porcentaje son promovidas a los rangos más altos que en el caso de la República Dominicana es el grado de oficiales eh, generales. Ah, en cuanto a la recomendación que se le da de la importancia nacional y la voluntad política, en el caso de República Dominicana se pudo demostrar con evidencia que la igualdad de género está recogida en los documentos más importantes, en la Constitución de la República, en el artículo 39 y otros más, en la Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030, eh, también lo tenemos y en el Plan Estratégico de Política Exterior se prioriza incluso la igualdad de género y la provisión de, de igualdad. Y los principales documentos de seguridad nacional en la República Dominicana incluyen disposiciones para proteger y promover la igualdad de género. Sin embargo, vuelvo a insistir en la necesidad de poder llevar eso a la práctica a través de los planes operacionales. Los principios en el caso de República Dominicana de Igualdad de Género y de la WPS a veces se integran en los ejercicios militares y policiales operacionales y en algunas eh, actividades. Algo que destacar, que República Dominicana obtuvo todos los puntos en esta parte, y es que en el caso del Ministerio de Defensa tenemos con el rango de dirección la Oficina de Igualdad de Género y Desarrollo. El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, cada uno tiene una oficina especializada de asuntos de género y la Policía Nacional cuenta con una Oficina de Igualdad de Género y Desarrollo que por solicitud del actual director eh, general de la Policía Nacional también estamos eh, asesorando, estamos apoyándole. La recomendación final que nos dieron es que bueno a nivel nacional nosotros eh, mostramos un compromiso real para lograr la igualdad de género. El Ministerio de la Mujer tiene un plan nacional de equidad, sin embargo, no tiene, nosotros no tenemos un plan de acción nacional en materia de seguridad y género. Y la igualdad de género para nosotros podría convertirse en una valiosísima guía y una herramienta para todas las instituciones eh, gubernamentales. nos se recomendaron fortalecer esas oficinas de equidad de género, designar eh, eh, asesores en materia de seguridad, eh, mujer, seguridad y paz, eh, como les dije, estoy apoyando a la Policía Nacional en ese sentido y ya sí estamos, después del 2020, después de este informe del 2020, actualmente estamos desarrollando nuestro Plan de Acción Nacional. Esa actividad la está coordinando el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana en colaboración también con el Ministerio de la Mujer que es quien dirige el tema en el país, y el Ministerio de Defensa y otros más, el Ministerio de Interior, la Policía Nacional y todos los otros cuerpos de las Fuerzas Armadas. En el caso de República Dominicana estamos teniendo el apoyo y la asesoría de la oficina ONU Mujer en República Dominicana. Esta ha sido la parte de esta presentación formal, espero no haberles aburrido mucho de cómo, ha sido la, cómo está la, la Agenda Mujer Paz y Seguridad en la región y de manera muy particular cuál es la situación en la República Dominicana. Si alguno quiere dejarme sus comentarios, puede conseguirme eh, a través de mis redes sociales, o, por favor síganme, la mayoría de mis alumnos me siguen y me pueden escribir un mensaje directo en caso de que quisieran hacerme alguna consulta, ya sea en Instagram, en Twitter, en Facebook, o en cualquier otra de las, de las redes sociales. Eh, querida Alba, yo voy a dejar ahora de compartir esta eh, presentación para pasar entonces contigo a la parte interactiva y me gustaría no sé, tener tu reacción o la reacción de Belén con relación a estos temas que les he compartido. La verdad Carolina es que siempre el tema de las fuerzas de seguridad y cuál es el enfoque de género que se da, siempre es un tema de vanguardia, es un tema que lo teníamos siempre un poquito rezagado, pero no obstante, eso está dentro de lo que es eh, actualmente las agendas institucionales eh, a nivel internacional, ¿por qué? Porque efectivamente se ha demostrado que tiene un resultado muy especial, un resultado brillante cuando este, la mujer colabora en las actividades que anteriormente eran solamente eh, establecidas para, el, para los varones. Entonces, eh, a mí me parece muy interesante la profe Elena va a estar revisando el chat y no obstante, eh, mientras eso sí me gustaría compartir con, con las personas que están este, conectadas con nosotros algunas cuestiones Claro, ella ah, aclaraste de que está en todas las redes sociales eh, con el arroba Mujer Seguridad. Le van, van a encontrar a Carolina, yo, yo califico como fan eh, <ríe> número uno, porque en realidad ella va levantando muchos materiales interesantes y actuales eh, en forma permanente. Y esta es una cuestión que realmente uno tiene que, eh, tiene que formar parte de su dinámica eh, diaria. ¿Por qué? Porque somos, este, estamos a, acostumbrados a seguir un patrón, estamos, eh, somos personas con costumbres medio, un poquito, eh, nos cuesta salir de nuestras costumbres, entonces es bueno tener una costumbre de ir siempre actualizándose en estos temas para poder este, utilizarlos bien y también co compartir con los demás. Caro, te pregunto lo siguiente. Eh, para que puedas compartir con quienes eh, nos están siguiendo, porque la facultad también está transmitiendo en el, eh, en, el, en el online del Facebook de la institución, se está transmitiendo también en directo, y entonces Carolina, si puedes contarnos eh, cómo fueron tus inicios eh, en todos estos temas relativos a la seguridad, eh, cómo se da tu incursión en el tema. Eh, gracias por esa pregunta. Bueno, ya estoy cumpliendo unos 15 años, aunque tengo, tú sabes, la carita así fresca de joven. <risa> bueno, yo soy bastante joven, pero lo que pasa es que empecé mucho más joven. Hace 15 años en los temas de seguridad y mi principal, mi primer contacto con estos temas fue mi participación en una oficina de interconexión estatal por la seguridad eh, pública, un, un proyecto muy interesante que había en República Dominicana en los años 2005-2006, en el que se intentaba que todas las instituciones que producen o consumen información del ciudadano pudiesen tener una base de datos común para poder darle eh, seguimiento a estos temas por asuntos de seguridad eh, pública. Luego ya en el año 2010 tuve la oportunidad de cursar la primera maestría en estos temas, en estos temas que es la maestría en Defensa y Seguridad Nacional. La cursé en la escuela de la que formo parte el día de hoy o una de las que formo parte, para que no se me pongan celosos mis otros alumnos la Escuela de Altos Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa, que está dentro de la estructura del Instituto Superior de Estudios para la Defensa, el INSUDE. Ahí hice la maestría, luego tuve la oportunidad de irme a Washington, hicimos una visita al Centro Perry, una visita de estudio, y tú sabes, Alba, que cuando llegamos ahí nos enamoramos de los programas que tiene el Perry. Entonces tuve la oportunidad de, form de formarme en el Perry en algunos eh, programas. Eh, allá luego regresé y tuve la suerte de ser la primera mujer eh, de, de origen dominicano que ingresaba al Colegio Interamericano de Defensa, que es el organismo de la OEA, que entrena y capacita al personal que luego serán los asesores en políticas de defensa y los asesores militares de los países. Ahí tuve la suerte eh, de ganar la, eh, la presidencia de clase y me convertí en la primera latina que era presidente de, de, de clase. Mi antecesora en el puesto una década atrás había sido una coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, pero no había experiencia de una mujer latina joven y de la clase civil liderando un grupo de 67. Oficiales superiores o profesionales de, de, de alto nivel de 16 países de, de las Américas. Fue una experiencia maravillosa el que tenga oportunidad de capacitarse eh, con programas internacionales, ya sea online, como lo estamos haciendo ahora, o incluso en esas fases residenciales, cuando la pandemia lo permita, aprovechenlo porque le da la oportunidad, primero, de salir de, del cascarón, como dicen, de la burbuja eh, en, en la que estamos en el país y ver cómo se hacen las cosas en otros países, eh, cómo se pueden lograr o cómo podemos avanzar, aparte de que terminamos teniendo amigos en, en el hemisferio eh, completo. Cuando regresé, bueno, en Washington uh, se dio una oportunidad en un acuerdo que había entre la ANEP de Chile, la Academia Nacional de Estudios Políticos de Chile, estaban ofreciendo una maestría, para los estudiantes que tuvieran a calificación sobresaliente, pude obtener también esa maestría. Y entonces cuando regresé a República Dominicana, me enteré que Chile tenía un acuerdo con el espacio educativo europeo. Y así es como tomo mi maestría de Chile y me voy entonces a acreditar el doctorado en España. Esa es como que eh, la, la, la trayectoria así como que a grandes rasgos. Pero desde que regresé de Washington he tenido la suerte de poder formar parte de este staff de docentes y capacitadores de cada una de las escuelas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y, y bueno, actualmente soy coordinadora académica de, para programas de posgrado del Instituto Policial de Educación. Esa es como la trayectoria. Es, es impresionante, Carolina, en realidad eh, yo siempre te suelo comentar que para mí es un orgullo siempre estar haciendo un seguimiento de las actividades que realizas y yendo justamente a eso eh, quería preguntarte, ¿tenés alumnos que estén en, en algunos cargos, ya sea como jefes de policía o cargos eh, elevados del gobierno que hayan estado este estudiando y está, estén recibiendo instrucciones tuyas en uno de esos institutos, Caro. Bueno, sí, lo que sucede es que ya llevo casi 10 años en estos temas. Entonces, por supuesto, eh, eh, algunos eh, oficiales superiores y personas que están en, en, en posiciones de importancia actualmente sí. han sido mis, mis alumnos. Entonces, eso hace que entonces yo tenga un compromiso mayor, incluso con el éxito de su gestión, porque fueron mis alumnos. Pero por otro lado, queda la satisfacción de haber podido contribuir, así sea con un granito de arena, en el proceso de formación, entrenamiento y capacitación de ese personal que ahora está en puestos claves eh, para la seguridad y el desarrollo de, del país. Aparte de que es muy agradable cuando llegas a los sitios y te dicen, hola, profe. No sé si en Paraguay también se le dice profe a los maestros. Sí. Así es, sí. Hola, profe. Qué, qué, qué lindo, Carolina, qué, qué experiencia tan enriquecedora y es todo un desafío. Eh, imagino que no el haber llegado a donde estás, sino el mantener e ir escalando es un desafío que tenés, ¿Por qué? porque tenés justamente eh, alumnos que están en, en puestos claves para eh, desempeñar una función en pro de la de, de la ciudadanía siempre. Sí, así es, pero como yo te decía, o sea, me alegra que, que he tenido la bendición de poder acompañarles en, en su proceso de formación. Y sobre todo también he tenido pues, la oportunidad, y me alegra mucho, de, a pesar de que en principio quizás tuve algunos desafíos, porque mujer, joven, civil en estos temas de seguridad y estos temas tan serios, tan formales, que tradicionalmente en nuestros países han sido reservados para hombres y para hombres uniformados. Entonces, una jovencita con esta sonrisa fresca metida en estos temas, a veces es como que un poco chocante. Sin embargo, he podido ir abriendo un nicho, bueno, tú sabes que me han ya identificado como la mujer seguridad, pero entre, entre broma y serio, eso ha permitido poder ir abriendo camino para otras mujeres. Primero para que vean que, que, que, que se puede, y en el caso de, eh, civil, porque en el caso policial y militar, pues como te decía, en el caso de República Dominicana tenemos incluso oficiales eh, generales. Pero en el sector civil, eh, e incluso dentro de nuestras eh, filas uniformadas, impulsar a las mujeres, crear condiciones para para apoyarnos, para seguir avanzando, y yo creo que es, es, es una muy buena oportunidad para hacer un llamado a la sororidad, es un término que se utiliza mucho ahora aquí en República Dominicana, y es que nos, esta es esta solidaridad femenina, o sea, las que vamos caminando, ya sea que estemos un poquito hacia adelante o un poquito más a, a, atrás, debemos tratar de abrir espacios para que otras colegas también puedan seguir creciendo, y esa colaboración que a veces hay en el sector masculino, nosotras también lo aprovechemos. Y, y demos oportunidad. Una, una, en República Dominicana se dice que una ave o una golondrina no hace verano. Eh, yo sola, eh, si yo quiero llegar y brillar, yo voy a ser una, más, una sola más en, en, en el desierto. Sin embargo, si puedo impulsar a que otras mujeres sigan avanzando, entonces vamos a crear una comunidad, vamos a ser más fuerte y vamos a poder llegar más lejos. Y en eso consiste justamente el, el tema con el que iniciaste tu, tu disertación, que es el, la resolución 1325. Justamente es la implementación de, de, de esa idea, ¿verdad? En nuestra región, porque tenemos mucha materia prima. Así es. Estoy muy contenta de que durante la mayor parte de esta eh, interacción hemos tenido más de 130 participantes fijos, eh, eso me alegra mucho porque parece que el tema ha resultado de, de interés. Así que quiero saludar a cada uno de los 131 participantes que a través de esta plataforma nos están viendo y los que luego se conectarán con nosotros, ¿verdad? A través del video que queda colgado en Facebook y los que están en Facebook Live, que no sé cuántos eh, son. Belén, si tienes el dato. Un poquito voy a verificar. Ahora mismo estamos en sala 130. Aquí desde la sala de Zoom, desde el live de la universidad, a ver un poquito, son varios también y tenemos mensajes como, como el de Justo Rolando que dice excelente, Lourdes Hortellado nos dice felicidades maestra, Shirley Reyes nos dice excelente. Se están prendiendo también las personas desde el live de la universidad, de la página oficial de la universidad. Y también, profe, eh, doctor, aprovechar que tenemos 19 mensajes, eran 18, ahora son 19 mensajes, eh, de, de las personas que están conectadas. Eh, apenas me, de, me deje lo okay, que ya voy a proceder a leer. Y sí, claro. no Estoy segura que son preguntas. Claro, ojalá, ojalá pudieras eh, compartir con nosotros algunos de esos mensajes de saludos o preguntas. Eh, sí. claro. y los voy que... a ir leyendo de a poquito, sí Daniel Reyes, estamos profe por aquí, Daniel Reynoso del IPES, buenas tardes a todos desde República Dominicana, apoyando a Carolina Ramírez, nos dice Jocelyn Sánchez. ¡Qué linda! Verqui <risa> Torres nos dice buenas tardes para todos y todas, coronel arquitecta Verqui Torres, saludos especiales para nuestra profesora Carolina. Sí, esa es una de mis destacadas alumnas de la Especialidad en Seguridad Ciudadana. Es un programa para oficiales superiores de la Policía Nacional con el rango de coronel. Así es. Saludos a todos. Alexandra Chamorro también dice si podrían pasar algún contacto de la disertante para contactar con ella. Profe, no sé si es que podríamos dejar eh, la última diapositiva con tus datos. Sí, pues, para que los alumnos claro. puedan visualizar, mientras yo voy leyendo los demás mensajes. Claro que sí, ya lo comparto, ahí está. Buenísimo, doctora. Dice David Molina, distinguida dama, por favor, infórmele a la profesora Carolina que hay muchos oficiales que ya están entrenando, entrando para su conocimiento. Desde la Escuela para Cadetes, nos dicen muy buenas tardes para todos de parte del Cuerpo de Cadetes de la Escuela para Cadetes de la Policía Nacional, Mayor General José Félix Rafael, Hermida González, Mario Rodrigo, nos dice voluntad política, ¿cuáles son los países que no tienen un plan, un plan nacional? Nos consulta. Eh, bueno, con relación a esa pregunta, y que incluso está en uno de los cuadros, eh, que eh, compartí, y lo que podemos hacer es que pueden escribirme un mensaje directo, ya sea a través de, de Instagram o a través de Twitter, y entonces yo les puedo compartir la información. Y si les, eh, esta presentación que compartí con ustedes, bueno, de hecho también está en mi canal de YouTube, en una presentación animada de dos minutos, está, está una, una, esta presentación. Pero si hay algún dato muy puntual que necesitaras, Mario, pues con muchísimo gusto escríbeme, y puedo facilitártelo. Claro que sí, para eso estamos. Estuardo Meinemark nos dice, buenas tardes, querida Carolina, excelente exposición. Ha sido un gran honor la participación en este proyecto junto a grandes profesionales como usted y los demás que conformaron este equipo. Si podemos agregar que sobre los objetivos de esta agenda, WPS es impulsar el liderazgo de la mujer en la defensa y la seguridad en la toma de decisiones sobre los procesos de paz y seguridad, en nuestro país tenemos cada vez mujeres en las filas con mucha preparación, cada vez más merecedoras de ser partícipes, de una participación activa en todos los procesos de toma de decisiones. Bueno, me ha encantado verdad de encontrarme en este compartir, porque esto es un compartir, esto no es una conferencia, eh, con alguien que también tuvo la oportunidad de participar de esta Investigación, así que Estuardo, ojalá pudieras eh, respondernos ahí, decirnos desde qué país, si eres del Paraguay o desde qué país tuviste oportunidad de participar. Alexandra Chamorro dice, ¿qué opina respecto a la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana de la República del Paraguay? Se podría decir que es preventiva del delito con bases de política criminal. ¿O qué críticas podría hacerle? Bueno, Alexandra, yo no conozco con mucho detalle la, la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana del Paraguay. De hecho, República Dominicana ahora mismo también está lanzando su Estrategia Nacional de Seguridad Integral, o su, la Estrategia In Integral de Seguridad Ciudadana. Ese es el, el término que tiene lo que sí te prometo es que, bueno, puedes escribirme un DM, yo voy a comprometer a mi querida Alba y también a Belén, ver si me pueden facilitar el PDF, si está publicado de la estrategia, lo miro y te puedo dejar un comentario o puedo hacer un videíto o te puedo compartir cualquier información en, en opinión. Ahora, lo que sí podría decirte es que todas las estrategias de seguridad deben tener un alto compromiso componente de prevención, el 80% debería ser seguridad preventiva y que el 20% sea reactiva y de persecución de la criminalidad, mientras estemos atendiendo a, las, eh, eh, a los efectos y no a las causas, entonces las estrategias no serán efectivas, tenemos que ir a identificar cuáles son las causas sociales, las desigualdades que generan los problemas de criminalidad en nuestros países. Es una, una, una, un comentario general que te hago, pero te prometo, Alexandra, que en cuanto tenga el documento, lo revise y te dejo saber mi opinión. También um, ha escrito Alexandra otro mensaje que dice cómo se puede evaluar la eficiencia de una política de seguridad, de si es eficiente o no. Súper fácil, porque las políticas, ya sean políticas de gobierno o políticas de Estado, ¿verdad? que son a más largo plazo las que trascienden eh, una gestión gubernamental, deben tener algunos indicadores y mecanismos de medición. Entonces, estos indicadores pues, van a permitir verificar qué tanto hemos avanzado. Si la política si no, no está complementada con un plan de acción que tiene indicadores y que, aparte de eso, ha establecido qué se va a hacer o qué se espera hacer, con qué recursos se va a hacer, quiénes son los responsables, en qué tiempo debemos hacerlo y con cuáles mecanismos se va a medir ese avance, entonces estaría incompleto. O sea, tú miras una política pública robusta cuando está acompañada de un plan de acción o, o un programa, en algunos casos les dicen, y que tiene esos elementos, los indicadores que se van a medir y cada uno de esos acápites que, que te estuve comentando. Teresita Garay nos dice, súper interesante, es una realidad en todos los países. Irma Irrazábal también nos dice, tema muy interesante, muchas gracias por la invitación. Carlos Madé, buenas noches estimada profesora Carolina, un placer escuchar su charla, muy buena. Rafael Rodríguez Rosa nos dice, saludo maestra, felicidades, atentamente, Coronel Rodríguez Rosa, de República Dominicana. José Rodríguez también, buenas noches, Coronel Flete, felicidades, profesora. Alexandra Chamorro, desde Paraguay, estoy elaborando una tesis sobre seguridad nacional. Entonces, era por eso la consulta que estaba haciendo Alexandra, en cualquier cosa que pueda colaborarte, Alexandra, o si necesitas que incluso te, te pueda facilitar algunos recursos bibliográficos o sugerirte algunas fuentes de información, escríbeme o en un mensaje directo o me pones un comentario, incluso en la transmisión de, de este conversatorio. Y con muchísimo gusto te, te comparto la información o te doy algún número de contacto más directo para que puedas estar en comunicación más permanente conmigo, ya sea vía Telegram o vía WhatsApp. Buenas tardes, excelente exposición, Coronel Justo Rosario Tirado. Dice León Herrera Gil, le pregunto a Carolina Herrera, ¿la seguridad actual en República Dominicana cómo está? Es la consulta. Sí, habría que ver qué parte de la seguridad. En materia de seguridad nacional, pues claro que sí, tenemos todas las estructuras y las condiciones necesarias para el desarrollo eh, nacional del país y la consecución de los objetivos nacionales. En materia de seguridad eh, ciudadana, les decía que actualmente estamos lanzando una estrategia integral de seguridad ciudadana que tiene cuatro componentes fundamentales. Uno de ellos es precisamente que estamos inmersos en un proceso de reforma, modernización de nuestra policía nacional. Eh, otro de los componentes es la parte que tiene que ver con el plan de desarme de las armas ilegales en manos de la población civil. El otro componente es precisamente relativo a uno de los puntos que estábamos hablando de atención a la mujer y prevención de la violencia contra la mujer y se ha dotado de recursos especializados, la Dirección Especializada de Atención a la Mujer de la Policía Nacional. Y el cuarto tiene que ver con reducir la delincuencia eh, eh, común en las calles o los asaltos eh, a través de motorizados. Y de hecho, entre, parte de ese plan de, de reducción de la delincuencia eh, común pues hay todo un proceso de identificación a los eh, motoristas con chalecos identificables y cascos. Pero es importante destacar que en el caso de la eh, delincuencia común en República Dominicana es más o menos un 37% de los hechos violentos. En República Dominicana tenemos más hechos violentos en espacios de convivencia pacífica que los de la delincuencia común. De todos modos, es un tema que tenemos que atender, porque el tema de seguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones de los nacionales, de las personas que residan en República Dominicana. Es un tema de alto interés para los dominicanos, fortalecer nuestras capacidades para garantizar la seguridad ciudadana. En otras áreas de seguridad, como el tema de la seguridad alimentaria, República Dominicana, bueno, ha podido eh, mostrar eh, con evidencia ante organismos internacionales que tenemos un 87% eh, de, bueno, la calificación que obtuvimos en materia de seguridad alimentaria es de un 87%. República Dominicana tiene la capacidad de producir los eh, productos que necesita para eh, la, alimentar la población que está en nuestro territorio más la población flotante, porque recuerda que somos un país esencialmente turístico. Eso permitió que durante el tiempo por el que estuvimos enclaustrados, ¿verdad? gran parte del año 2020, en República Dominicana no hubo, a diferencia de otros países, problemas de desabastecimiento de productos básicos, porque nosotros tenemos eh, el tema de seguridad alimentaria bastante avanzado. Hemos avanzado en otras áreas, por ejemplo, en tema de ciberseguridad. Ya tenemos nuestra estrategia nacional de ciberseguridad. Tenemos el C5I, que es uno de los centros de gestión de la ciberseguridad más modernos de la eh, región. Ya tenemos nuestra estrategia nacional de seguridad turística. Sin embargo, naturalmente tenemos que seguir avanzando. En República Dominicana hemos avanzado mucho, pero todavía tenemos que seguir porque, naturalmente, nosotros tenemos una vocación de ser líder de turismo en la región y para eso, naturalmente, necesitamos seguir garantizando la seguridad. Tenemos un mensaje de la profesora Verónica Igarza, ella es docente de la Universidad Americana y coordinadora del Centro de Asistencia Jurídica a la Sociedad. Nosotros tenemos un consultorio jurídico en el cual los alumnos realizan sus pasantías y hacen ya esa práctica de lo que es eh, el día a día en la carrera de Derecho. Nos dice la profe Verónica, buenas noches, un placer escuchar la doctora Carolina. Gracias a la querida profe Alba por hacer posible la charla. Gracias Verónica, hasta yo le doy las gracias a, a Alba, por haber propiciado este agradable encuentro académico. León Herrera nos consulta cómo obtenemos esta diapositiva. Bueno, ya les comenté que está colgada en mi canal de YouTube. Pueden encontrarme como Carolina Ramírez Herrera o pueden poner Mujer Seguridad. Mi canal se llama Mujer Seguridad y hay diapositivas como esta y muchas otras de conferencias o clases o talleres en los que estoy y, y que entiendo que las diapositivas pueden ser útiles y tienen ahí, las tienen animadas. Algunas duran 30 segundos, dos minutos, son bastantes breves. Ahí también pueden encontrar algunas de las entrevistas en las que con mucha frecuencia participo hablando eh, sobre estos temas. Si no, también pueden ir a mis redes sociales de Mujer Seguridad, en Instagram, en Twitter, o me envían un DM y yo se la comparto hasta por WhatsApp, si es necesario. Para mí es un placer compartir el conocimiento. Francia Polanco dice, siempre sintiéndome feliz de ver el crecimiento de Carolina. Ella es increíble, la adoro Francia Polanco desde República Dominicana. Francia Polanco, qué alegría encontrarme con usted en esta plataforma maestra. Cuando yo estaba iniciando la universidad, la profesora Francia Polanco tuve la oportunidad de conocerla y ella decía muchachita aquí en República Dominicana a una jovencita se le dice de cariño muchachita y decía tú tienes mucho potencial hay que ayudarte a seguir avanzando y, y me alegra mucho haber podido seguir honrando esa, eh, eh, esa, esa ese, ese deseo ese anhelo de, de esta profesora eterna mi querida Francia Polanco es una eminencia en República Dominicana es una de las voces más destacadas que tenemos en el país, profe un beso para usted también. Sergio Ricardo nos dice excelente ponencia. Espero que siga impulsando y actualizando este tipo de tema. Saludo a la estimada profe Alba. Nos saluda también María Teresa Gil Rosado de República Dominicana. Jesús Gómez nos dice excelente ponencia. María Teresa uh, tuvo la oportunidad de colaborar con, con nosotros en el equipo de República Dominicana. Que, ah, lo que pasa es que María Teresa se está conectando desde otra cuenta. Por eso no sabía quién era, Estuardo Melo. Sí. <risa> María Teresa eh, colabora en el tema de políticas de género en la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Además, también tiene eh, algunos eh, mecanismos de, de comunicación. Eh, y difusión de informaciones con relación a estos temas. Y, y fue una experiencia maravillosa. Ya yo conocía a María Teresa eh, por referencia y habíamos interactuado en algunos espacios, pero trabajar durante varios meses eh, con ella en este equipo de trabajo eh, fue muy enriquecedor. Así que un abrazo grandote María y qué bueno que estás por aquí. Alexandra Chamorro te dice muchas gracias, le tomo la palabra, profe, le paso mi correo y menciona su correo, ¿verdad? Que es alexandra.chamorro.com Es fácil de recordar, pero de todos modos voy a tomar. No, yo lo noté, Carolina, yo noté ah, el... Mario... el correo. Sí. Mario Rodrigo nos dice excelente contenido. Esmeraldo Rubio, buenas noches, profesora, excelente tema, gracias. Teniente Coronel Rubio. Un abrazo, un abrazo, Rubio. Laura Arias nos dice buenas noches a todos. Si bien se ha logrado avances en los últimos años en la cual se ha realizado la participación de la mujer, aún queda mucho trabajo para hacer totalmente de acuerdo contigo, Laura, y por eso debemos seguir promoviendo estos espacios donde socialicemos estos temas y vayamos sensibilizando sobre la importancia de eh, fortalecer eh, la, la, la, el conocimiento incluso de la agenda eh, Mujer, Paz y Seguridad. Así que totalmente de acuerdo contigo, Laura. todavía falta bien, saludos también, doctora, desde la maestría de INSUDE. ¡Ah, qué bien! ¡Excelente! Tengo alumnos ahí en la, en la, en la maestría, en la Escuela de Altos Estudios Estratégicos para la Seguridad Nacional, eh, que forma parte de, de, de la estructura académica del INSUDE. Así que saludos a todos allá en el EGAE. Hola EGAE. Y Carmen Maritza Pérez nos dice buenas tardes y bendiciones. Muchas gracias por esta oportunidad a la profe Carolina y las demás participantes. Eso es todo lo que tenemos en nuestro mensajero de preguntas y respuestas, doctora. Agradezco un montón su, su tiempo. También que, que nos dé la oportunidad de compartir con nosotros todo ese conocimiento que usted tiene sobre este tema seleccionado. Nos sentimos eh, demasiado afortunados nosotros eh, como Universidad de Paraguay poder tenerla usted como disertante en una actividad y más con un tema súper importante y relevante como el cual, eh, el cual justamente tiene que ver con ese rol de la mujer y también la paz y la seguridad. Bueno, yo me reitero a su disposición en lo que pueda colaborarles o serles útil. Eh, aquí estamos a las órdenes. Solo deben avisarme y, e incluso cualquier otra institución que también quisiera alguna colaboración, pues aquí estamos. Un placer siempre escucharte, Carolina. Para mí siempre es una inversión de tiempo eh, escucharte y aprender de las Todas las ideas y actualizaciones que eh, brindas siempre. quería Yo le vi a muchos de mis alumnos de ahora, a mis alumnos de antes, a los colegas docentes. Me gustaría también agradecerles, enviarles un saludo grande a todas las personas que te, te, te siguen, que no son acá de Paraguay, pero que ellos se conectaron eh, cordialmente para escucharte, Carolina, eso... Eh, implica en realidad el quilate de la capacidad que tenés no solo como profesional, sino como persona, Carolina, porque se, se nota el cariño que te demuestran eh, profesores, alumnos, conocidos, y, y es algo que un ser humano puede transmitir y entonces no importa que estemos conectados de manera virtual, pero eso se siente, eso se percibe, entonces yo te agradezco profundamente el haber compartido tu tiempo, el haber... Este, eh, brindado eh, parte de la capacidad de todo lo que vos tenés siempre porque Carolina lo que hizo hoy fue eh, sintetizar así en forma corta un tema muy amplio, un tema muy importante ¿Por qué? Porque eh, estos temas son eh, bases de especializaciones y de, ma de maestrías o sea, son programas largos de estudios porque son muy complejos y entonces Caro procuró hoy hacer así un, un, un resumen corto para que tengamos una idea de qué importante es realmente esto eh, dentro de nuestras sociedades, porque estamos viviendo en una época en la que, así como ahora, estamos conectados en forma inmediata y, y las informaciones van y vienen en ese carácter. Y normalmente los problemas, por más de que las regiones tengan tal vez hasta climas diferentes, los problemas de las sociedades en lo que es nuestra región, tienen muchas similitudes, entonces eh, es tan rico aprender de experiencias de países hermanos y de personas que están tan este, preparadas. ¿Por qué? Porque siempre sirve eh, un buen ejemplo, eh, una persona que está destacada en ese ámbito. Entonces uno siempre busca escuchar lo bueno y, y buscar cómo eh, mejorar en nuestro ámbito nacional. Así es. Bueno, y si, si me permitieran tener una reflexión final, bueno, uh, en lo, que, lo que podría decir a, a, a los alumnos que nos acompañan y a los que están en su proceso de, de, de formación en diferentes áreas, no necesariamente tiene que ser en temas policiales o militares o de seguridad, puede ser de derecho, políticas internacionales o cualquier otra área. Lo importante es que en el área en la que usted está interesado siga especializándose, siga participando de foros, involucrándose, involucrándose con grupos de contactos. Porque yo creo que la, la única forma de poder crecer, seguir desarrollándonos es aliándonos a personas que tienen intereses similares y comunes en los nuestro, a los nuestros. Y en el caso de las mujeres, a veces nos resulta un poquito más eh, difícil, pero eso no significa que sea imposible. Y después que hacemos ese esfuerzo adicional, porque en efecto las culturas latinoamericanas a veces nos lo exigen, luego entonces se nos abre una puerta de posibilidades porque en esos espacios de toma de decisión hay pocas plazas ubicadas por mujeres y a veces ya incluso hasta por la presión internacional o por la presión gubernamental o por los compromisos que se han hecho hasta de discriminación eh, eh, positiva, que yo no estoy muy de acuerdo con la discriminación, pero eh, no importa el establecer plazas de oportunidades y a veces esas plazas están disponibles y no hay alguien que haya mostrado credenciales para poder ocuparlas. Entonces vamos, eh, y esto tanto hombres como mujeres, a quitarnos la filosofía de, de, de, de la posición de víctima y decir, no me dan las oportunidades, la cosa está muy difícil, está muy complicada. Concéntrese, esfuércese, siga avanzando, y cuando vaya pasando el tiempo que usted mire hacia atrás, va a decir, wow, pero yo no me imaginaba que había crecido tanto. Y otra cosa, hay un verso bíblico que yo he aprendido desde pequeña, una expresión bíblica, y es que nosotros estamos ante una gran nube de testigos. Entonces, toda acción positiva que usted hace para formarse, para capacitarse, para hacer su trabajo con excelencia, hay alguien que lo ve. Y puede ser su superior, puede ser su colaborador inmediato, puede ser su compañero de habitación, los que están, por ejemplo, eh, pasando centro o están en la academia de cadetes. O puede ser el señor que nos hace el favor de servirnos de portero o la persona que nos colabora con el café. Y esa persona que nos colabora con el café, y que ve la excelencia con la que nosotros trabajamos, es muy posible que en el momento en el que va a llevarle el café a un superior, casualmente el superior diga, pero necesito a alguien con tales capacidades. Y él diga, bueno, pero ahí está Félix Corporán, o está Alba, o está Alma, o Ana Florian, que yo creo que puede apoyarle con eso. Entonces, siempre hay alguien que nos ve, para bien o para mal. Entonces, tratemos que cuando alguien tenga que recordarnos, nos recuerde en función de esa acción positiva o esas capacidades que nosotros hemos mostrado. Y al final, lo que se siembra florece. Si usted lo que siembra es de negativa negatividad, eh, apatía, pues eso es lo que usted va a cosechar. Pero si usted se esfuerza, al final, incluso hay una promesa bíblica que dice eso, que al final por sus frutos, los van a conocer, así que procure que los suyos sean buenos. Eh, qué, qué grato escucharte, Carolina. Por eso yo les decía a ustedes que Carolina, eh, con todas las especializaciones que tiene, eh, su calidad humana, eh, le presté, eh, ya, le conocemos a Carolina eh, por, por lo, lo brillante que es como ser humano y una excelente profesional. Carolina, te agradezco muchísimo el haber compartido con nosotros. Vamos a estar pasando eh, tus datos para que puedan contactarse contigo, que seguro van a contactarse. y este, vamos, yo, yo anoté la dirección de correo de Alexandra. Y esto se va a colgar en, la, eh, en, creo que en el drive seguro de la carrera, no, no sé bien. Pero ni bien tengamos el enlace de la grabación de la charla, entonces yo voy a estar compartiendo también. Claro, gracias. Y quisiera agradecer también a los que se han animado y me han estado escribiendo ya a través de mis redes sociales. Algunos también me han seguido, así que gracias por la cortesía de apoyar la difusión de estos mensajes. Profe vas a hacer el cierre así oficial. Carolina, eh, un gusto, eh, te agradezco muchísimo. Un placer escucharte y vamos a seguir nosotras en contacto siempre. Claro, como siempre, hablamos casi diario. <risa> Yo también te agradezco a ti. Un beso grandote. Claro, claro muchas gracias. Que así sea. Muchas gracias doctora Carolina por, por su ponencia brillante. Muchísimas gracias profesora Alba también por, por hacer posible esta actividad, por el apoyo constante. Muchas gracias a las personas que se conectaron Veo personas de la universidad, también de los lugares donde la doctora se, desen, se, se encuentra desempeñando su rol de docente también, alumnos, camaradas, eh, varias personas que se fueron uniendo. Muchísimas gracias. Eh, tuvimos un número súper importante de, de personas, un gran número. Eh, entonces le agradezco a, a todas las personas que se conectaron y seguramente nos vamos a ver en otro en otro oportuno encuentro en otra actividad eh, muy agradecida con cada una de ustedes y les deseo un buen resto de jornada para cada uno de ustedes muchas gracias gracias gracias caro entonces damos por finalizada nuestra charla gracias gracias de vuelta bye gracias a todos hasta luego